En el video de hoy voy a explicarte estos dos verbos conocer y saber, saber y conocer Hola amigos de Español Real, bienvenidos a mi nuevo video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 y también realizo muchos videos en vivo. El objetivo de este video es presentarte estos dos verbos y ayudarte a diferenciarlos. ¿Cuándo utilizar conocer? ¿Cuándo emplear saber? Bueno, en este video voy a explicarte la diferencia entre ellos. Bueno. Estos dos verbos conocer y saber son motivo de confusión incluso entre los hispanohablantes nativos ya que ambos verbos eh, se asocian a la información y al conocimiento de algo o alguna noticia. Es por ello que muchas veces confundimos el uso de estos verbos. Comencemos con el verbo conocer, el verbo conocer se refiere a averiguar algo se refiere a averiguar sobre eh, las cualidades, la naturaleza, las características de una cosa o de las cosas, ahora el verbo conocer se usa en dos situaciones principalmente la primera es cuando se tiene una relación con una persona y la segunda es cuando se visita un lugar algunos ejemplos para que te quede más claro por ejemplo yo conozco a la prima de Manuel ayer conocí a la novia de mi hermano, nosotros conocemos a tu prima ustedes conocen a todos los vecinos del vecindario, Emilia y yo por fin nos conocimos, José conoce Barcelona, tú conoces México Mariela conoce Buenos Aires como has podido notar el verbo conocer se asocia más con las personas y con los lugares pasemos al verbo saber bueno el verbo saber quiere decir tener una información, tener una noticia de algo o tener una información sobre algo, por ejemplo, ¿sabes dónde venden esos zapatos? ¿sabes dónde queda la alhambra? ¿sabes dónde queda el nuevo centro comercial? Por último el verbo saber se relaciona con tener una cualidad o una habilidad más precisamente por ejemplo, Mario sabe tocar la guitarra, yo sé bailar tango, ustedes saben jugar al fútbol, Rebeca sabe cantar, nosotros sabemos esquiar como has podido notar el verbo saber se relaciona con tener alguna información o una noticia y con las habilidades bueno hispanohablante espero que te haya gustado el video de hoy y que te haya quedado claro cuándo usar conocer y cuándo emplear saber no dudes en emplear estos verbos estos verbos son muy importantes ya que como todos los verbos forman parte eh, de aquellas palabras que se usan a diario y te invito a que los utilices así que escribe debajo oraciones, frases o ejemplos con estos dos verbos anímate y escribe debajo. Si te gustó este video, regálame un dedito hacia arriba, me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están estudiando español estoy seguro que les va a ser de gran ayuda conmigo será hasta un próximo episodio en español real Saludos Ñe